Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una serie de lances de diamantes abatidos en Lighton, así como dos trolls que he querido incluir, puesto que me costó encontrar sobre todo el alce y quiero compartirlo con vosotros. Y sin más preámbulo, comenzamos. Acabo de escuchar una llamada para de un ciervo con la negra, a ver si lo localizo. Mira, ahí lo tenemos. Vemos un, un nivel 5 media. Cogemos el nivel 6, disparamos y batido. Nos vamos a acercar y le decimos a Perrete que busque. ¡Venga, Perrete, busca! A ver si, si lo encuentra. Vamos a ver, que he escuchado correr otro animal. No sé lo que sería, parecía un, un oso, pero bueno, no lo no sé. Ahora lo, lo buscaremos. Vamos a acercarnos a, a nuestro ciervo, que ya nos llama Perrete. Vamos a acercarnos corriendo. Y si sí, Perrete, que lo ha hecho muy bien. Ya, ya voy, ya voy. Miramos, a ver si encontramos algo, otra llamada de advertencia de otro color negra. Vamos a recoger nuestro color negra, a ver qué puntuación nos arroja. Un diamante, 183,70, una cuerda muy bonita, la verdad. Así que vamos a desecarlo. Que si sí, perrete, que ahora te felicito, no te preocupes, venga caricia muy bien derrete que lo haces muy bien vamos a ver si localizamos más animales vamos a ver allí adelante Ahí tenemos un nivel 3, está muy largo no vamos a hacer lance. vemos hembras allí más hembras vamos a ver vamos a traerlo de atrás traer, pero bueno no, no vamos a tener no y mucha maleza y vamos a, a continuar ganando se nos ha puesto a llover seguimos avanzando y localizamos otro cola negra vaya el segundo nivel 5 de la jornada vamos a disparar mira tiene otro al lado disparamos a uno y disparamos a otro y vamos a, a recoger otros animales el otro también tiene una cuerna bastante bonita y creo que nos va a dar oro. Y ahora a ver qué nos arroja en nivel 5, esperemos que no, que no sea un troll. Ya que a veces encontramos animales de máximo nivel y no nos arroja diamante. Porque ya influyen otras otras características, cuerna, longitud, etcétera. etcétera. Vamos a elogiar a Tarrete, vamos a recoger primero al, al otro, que sería un nivel 3 o 4. Un nivel 449, ¿no? una cuerda también muy bonita, pero no lo vamos a guardar. Y vamos a, a recoger el nivel 5, a ver qué es un diamante más pequeñito que el otro: con 179,60. También una cuerda bonita, pero no tan bonita como, como la del primero. Así que lo guardamos. Que precioso está, y vamos a, a seguir buscando. Venga, para que te que te, que te felicite. muy bien, vaya vale, que me he equivocado, vaya vale, que me he equivocado, bueno, vale, te voy a logiar, solamente te voy a logiar, vamos a ver, y ahora quiero poner el mapa este, que es donde podéis encontrar las localizaciones del ciervo de, de cola negra, Veis eh, los hábitats que están marcados por blanco, el rojo es donde posiblemente hay más, más presencia. Luego tenemos el amarillo que es presencia media, el verde que es presencia baja. Y esta guía la he sacado de, de Steam, esta imagen concretamente la he sacado de una, de una guía de Steam que la podéis buscar. Llevo un buen rato persiguiendo este alce que vemos ahí al lado. Estoy tumbadito, cojo mi, mi arco con flecha de 600, vemos que es un nivel 5. Apuntamos y a caído, dispara al corazón Vamos a, a decir a Perrete que lo busque Escuchamos la llamada de, de otro alce Vamos a arrastrando A ver si lo podemos ver Lo decía a Perrete que se quede quito Voy a llamarlo con el reclamo A ver si lo pudiéramos ver Cogemos los prismáticos, no vemos nada, pero estamos escuchando pasos, estamos escuchando pasos. ¡Ay, mira, mira, mira, mira! Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Vamos a coger el arco, vamos a apuntar con el kilómetro, nivel 4 y disparamos, disparamos y yo creo que ha, que ha caído. Como tenemos a Perrete así, yo creo que le vamos a hacer una, una foto con nuestro animal. Madre mía, qué cuerda tiene. Madre mía, qué preciosidad. Me voy a echar un poquito más para atrás, a ver si Perrete también sale. Que le gusta posar mucho la foto. Muy bien, Perrete. Y vamos a, a recoger nuestro animal. A ver que Vaya, Un oro un oro 268,80, no nos va a dar el diamante, el diamante está en el 274, si no, si no me equivoco, de todas maneras lo voy a disecar porque tiene una cuerda preciosa, en fin, es un troll lo que decimos que nos, nos ha tocado un troll, una puntuación máxima de peso, de, de nivel, unas cuernas grandísimas y luego grande, Y luego nos da, nos da solamente un oro. Venga, perrete, vamos a buscar al otro, que tiene un buen impacto de sangre y que no y que no andará muy lejos. Y vamos a ver. Venga, perrete, búscalo si está ahí, ¿Está ahí delante. La tarde ¿Se, se, se está entreteniendo con la sangre, se ha quedado ahí, pero bueno, pues entonces ya, ya voy yo. Vaya, se ha quedado perrete ahí haciéndolo el guillo. Vamos a a recoger nuestro alce, 238,30, una cuerna también muy bonita, pero no, no la vamos a guardar. Vamos a buscar con los prismáticos, a ver si en la otra orilla del, del lago podemos encontrar algo. No, ¿Eso blanco que es? No, no lo sé, parecía a una. No, no tiene que ser sea una piedra o algo, pues me ha llamado la atención que, que era. Que era una... Y como he hecho antes con el cola negra, os pongo aquí una imagen de los hábitats donde podemos encontrar el, el alce. Veis la zona roja donde hay más presencia, luego tenemos la amarilla y, y la zona verde. Y espero que os sirva de ayuda para saber dónde están los hábitats de estos animales y podéis hacer buenos lances con, con ellos. Vamos a abrir ahí delante con su oso, nivel 9 legendario, cogemos nuestro arco que está descansando, apuntamos con el kilómetro y vamos a ver, disparamos. Hemos disparado con una flecha de, de 600 gramos, que es la indicada para animales de clase 7, 8 y 9. Vamos a buscar a Perrete, mientras va, va a buscarlo. Venga Perrete, búscalo, lo tienes ahí al lado y vamos a, a recoger nuestro oso legendario a ver qué puntuación nos, nos arroja vamos a alojar otra vez recogemos un oro 22 con, con 60 por dos décimas no, no nos da diamante y además con los osos como no tienen cuernos ni con la menta, ni otro trofeo que nos indique si va a ser diamante posible diamante o no pero bueno vamos a Acaricia la perrete que lo está haciendo muy bien y a continuar cazando aquí en esta zona de, de Lighton Vamos a acercarnos al el lago. Bueno, es una charca, no es un lago, pero bueno. Tenemos otro oso ahí legendario. Vaya es el segundo de, de la jornada. Esta vez vamos a hacer el lance con el 300 Estamos <tose> Y impactamos. Yo creo que le hemos dado el pulmón. ¡Venga, perrete! ¡Busca! de Perrete que está buscando ahí vamos a, a mirar no, vamos a coger el GPS si sí, ha caído, ha caído bajamos por aquí y Perrete sigue todavía buscando yo creo que lo voy a encontrar antes que, que Perrete, pero bueno vamos a darle tiempo a, a Perrete que pueda localizar el rastro y salir como una bala hacia la pieza batida ya lo vemos allá abajo venga tarrete donde estás? venga ya sale corriendo ya lo ha olvido bien y ya sale corriendo rete, muy bien vamos a elogiar un poquito vamos a ver ya lo tenemos ahí escuchamos una llamada <risa> de agencia si muy bien campeón vamos a localizarlo a recogerlo y 24 puntos madre mía qué puntuación más alta creo que el máximo está en 25 y 290 kilos pero esta puntuación de 24 puntos es un bicharraco impresionante así que lo vamos a, a disecar y ahora luego os pondré el mapa por donde lo hemos puesto Venga, vamos a saltar a perrete que lo vamos a felicitar y ahora luego pondré el mapa en la zona que ha sido que ha sido abatido muy bien perrete galletitas que te gustan mucho vamos a mirar de todas maneras antes de poner el mapa a ver si vemos en las orillas algo pero no ven, ponemos el mapa mira es en esta zona de abajo del, del sur del todo ha sido ha sido batido para que lo podáis localizar y si no encontramos nada continuaremos os pongo también aquí el hábitat del del oso negro ya sabéis lo, los colores, alta presencia, amarillo, media y verde, baja Para que luego podáis localizar vuestros animales Vemos enfrente un grupo de liebres Vamos a ver, uno, una hembra Nivel uno, vamos a ver si localizamos a más Vamos a ver, mira aquí Mira, hay una gris Ahí tenemos nivel 2 Y una gris Como me gustan los pelajes especiales Disparamos a la gris Y al nivel 2 Nosotros otros salen, salen huyendo Aunque hemos disparado con el 22 Y hace muy poquito ruido Y está lloviendo Han salido ¡Venga, perrete, busca! Vamos a mandar nuestro perrete Escuchamos ahí en el fondo Una, una llamada advertencia de advertencia de un oso Y perrete vamos a... Ya localizaba uno Vamos a ver, si perrete, muy bien, venga, lo logiamos y vamos a recoger una plata, 4,50 y recogemos el otro, vaya, un diamante 6,40, pelaje gris, la verdad que, que es precioso. Así que lo que lo vamos a, a disecar. Es un animal bonito, eh. Y luego hace un arroz muy rico, eso hay que reconocerlo lo guardamos y vamos a mirar con los prismáticos. Venga, no frente otra galletita. Venga, ah no que me he equivocado, perdón. Ahora sí venga, la galletita, parrete. Venga, muy bien, muy bien. Y os voy a poner el mapa donde ha sido abatida la, la liebre, como él no tiene hábitat específico, bueno, para que sepáis dónde dónde ha sido abatida.